¿Nos vamos directamente vale. a la playa? Dale, sí, la nos playa. vamos a Mar del Plata porque allá está nuestro amigo y corresponsal Jorge Viera. Jorge, buena jornada de martes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Carlos, hola Eva, buen día para ustedes, ¿cómo andan? ¿Cómo está Tucumán? Acá nosotros con una temperatura agradable porque hace tan solo 21 grados. Mirá qué lindo, cómo está la feliz hoy. Sí, eh, se prevé una temperatura que, en ascenso que puede llegar a los 30 grados y también se prevén algunas lluvias para la tarde. Mm. Eh, así que bueno, eh, la gente aprovechando la mañana para poder disfrutar de, de, del, del día de playa, eh, poder hacer actividades al aire libre porque eh, se prevén algunas lluvias para la tarde Cosas que en Mar del Plata este, hace unos días atrás también tuvimos anuncios de alertas amarillas por fuertes vientos y, y todo cosas que después no terminó sucediendo y tuvimos un fin de semana maravilloso donde creo que fue el mejor de enero en lo que respecta a la cantidad de gente... Que, ...que vino a Mar del Plata. Eh, si lo Hacíamos una toma con un dron, un drone, parecían este, hormigas caminando por, por distintos <risas> lugares, las distintas calles de la ciudad... ...y eso era realmente muy lindo para, para quienes recibimos a toda esa gente, ¿no? Y sí, sí, porque significa que la gente puede vacacionar en nuestra provincia, bueno, en el Mar del Plata en este caso... Disfrutar del mar, eh, aquellos que no lo conocen Digo, Es una experiencia única también para muchas personas Y después la costumbre de ir a la playa, ¿no? Sí, sin duda disfrutar del día de playa Creo que es este eh, es lo atrayente que tiene la ciudad Para el turista eh, poder pasar un día en familia Donde los, los chicos lo disfrutan mucho, sí. se divierten mucho Y bueno, este compartir eh, esa jornada sumado a que el sábado y domingo, después del mediodía, el sábado, ya los marplatenses también se suman a toda esa masa de gente que, que viene a visitarnos y bueno, realmente el fin de semana fue este bastante impresionante. Hacía bastante que no se veía este, este público en la ciudad y bueno, fue muy gratificante. no Además, Mar del Plata se convierte también... Eh, en uno de los primeros lugares que tiene la estatua de Lionel Messi Sí, eh, está ubicada en uno de los balnearios de Punta Mogotes la, la estatua este, así que realmente sí, y mucha gente hay un, hay una gigantografía del Dibu Martínez en, en un sector de la ciudad donde eh, bueno, ya creo que los marplatenses han pasado todos por ahí han pasado un millón de personas y han sacado fotos No creo que no llega al millón porque yo no he ido todavía pero bueno <risa> este, pero se han sacado muchísimas fotos hay un chico que está haciendo su negocio también porque le pone la copa del mundo se las presta y entonces todos se sacan la foto con la copa antes de una propina también para, para ese jovencito así que este todo muy lindo y en el balneario 12 de Punta Mogotes, eh, ha sido puesta una estatua de Lionel Messi con, con la copa muy muy linda, la verdad que este, una, una linda idea para todos aquellos que concurren y que bueno, muchos farplatenses ahora también se van a volcar seguros a, a ese sector para poderse sacar una foto en esa gigantografía que seguramente va a estar eh, por este por la temporada de verano así que una una linda estatua con, con una copa gigante que acompaña al 10 de la selección. Claro, y que ahora se convierte en una en una en de la, un ítem más de tu lista de cosas que hacer en el Mar de Plata. Claro. Viste, che, comer marisco, ir al puerto. ¿Rabas? Eh, rabas eh, de, ir Choclito. A la Choclito. Choclito. Me voy, me voy al casino, sacame una foto con la estatua. Da, claro. Sí, Cantar la canción tan... de Donald. Claro. Eh, yeah. Pasear en la banana. No, y nunca lo hice eso. Oh, el, la banana es, es, es tremenda, sí, sí. Este, muchos este, han, han este, aterrizado en el agua, este, pero con, con una diversión sala, ¿no? Creo que se divierte todo el grupo y bueno, y quienes están mirando desde la playa también. Así que bueno, sí, Mar del Plata tiene esas cosas de, de, de que algunos por ahí pueden ir a disfrutar Sierra de los Padres, uh -huh. este, la Gruta de los Pañuelos, un, un sector muy muy bonito que tiene Sierra de los Padres a, a tan solo 20 kilómetros alejados de la ciudad. Eh, muchas cosas que ofrece Mar del Plata, que no solo son las playas, lógicamente que el fuerte y, y donde más el turista recorre es el mar, porque bueno, Primero por la temperatura que, que hace el ambiente y, y quiere estar este refrescado Pero más allá de eso, es una diversión muy muy linda porque se comparte con toda la familia Tal cual, y además te encontrarás, recién hablábamos de folclore nosotros Pero también Mar de Plata tiene folclore Porque Jairo va a estar también en Mar de Plata Digo Para aquellos que nos escuchan, que disfruten Porque también los hoteles forman parte de shows en vivo que son muy buenos también Sí, sí, realmente sí va a estar la presencia de Jairo como vos decías, escuchaba esta noticia inesperada ¿no? de uh -huh. lo que ha sucedido con, con los Nocheros sí. y este, bueno, eh, realmente mmm, eh, Mar del Plata tiene muchísimas obras de teatro muchos recitales de todo tipo, creo que para todo el público eh, para los jóvenes, para los adultos este, y hay también este, algunos que otros para los niños también, así que Creo que está, está fue la temporada, como para decir que al menos enero eh, ha sido con éxito, eh, arrancó eh, como si fuéramos en el ciclismo, diríamos a medio pedal, pero este, <risa> podemos decir que, que después este, ya la rueda comenzó a girar y, y bueno, se volcó un público. Estamos notando en los jóvenes, conversando con algunos de ellos, que mm, ha sido el tema de del chico este que, que, que tuvo hace tres años, perdió la vida en Villa Gesell, eh, eh, o fue asesinado, mejor dicho. Sí. este Realmente los jóvenes se han volcado mucho a Mar del Plata te, temiendo, principalmente sí. las chicas nos han comentado que eh, temiendo ese tipo de cosas este ha, ha sucedido que se han venido a Mar del Plata, muchos no conocían Mar del Plata por veranear solo en Villa Gesell, eh, los lugares eh, de la costa atlántica, ...que no era la aventura de Mar del Plata... ...han empezado a venir a Mar del Plata... ...por todo eso que ha sucedido... ...no digo que acá... ...no suceda o pueda suceder... ...y ojalá que no... ...pero realmente los jóvenes... ...como lo venimos resaltando... ...desde el principio de año... Eh, ...se están comportando muy bien... ...lo están haciendo con, con mucha alegría... ...disfrutando de la noche... ...puede que haya alguna que otra eh, roce... ...pero eh, se ve... Muchos jóvenes tratando de, de, de como dijéramos, este, parar un poco la bronca, decir eh, cálmense y bueno, se, todo termina ahí, pero puede pasar porque alguno está con un trago de más y, y bueno, este pero están sus amigos o está el resto donde trata de, de calmar las aguas, ¿no? Claro, Jorge, digamos que eh, esta vez más que nunca la feliz está preparada para toda la familia y para todas las edades. Sí, sí, sí, es verdad, eh, con muchos espectáculos de distintas ramas, como decíamos, eh, podemos tener folclore, tenemos música para la juventud, hay divertimento, está, eh, tenemos el, el, el circo de los hermanos Siberian, eh, que está teniendo un éxito bárbaro, está, está eh, muy lindo, con, con, con toda la, la familia que concurren al, al, al circo, que, que no es habitué, eh, los hermanos de Urián hacía bastante que no venían a la Mar del Plata, es un circo muy lindo con un espectáculo eh, dantesco donde este, equilibristas y, y demás eh, le dan un colorido muy lindo a la, a, la, a la fiesta para que la familia concurra. Así que anoche veíamos largas colas para el ingreso al circo y también eso es, es reconfortante. Después este, una buen, un buen almuerzo o una buena cena en el centro comercial del puerto donde pueden disfrutar de distintas especialidades de, de comidas así que realmente creo que Mar del Plata este año le ha brindado al turista que nos ha visitado un, una variedad de, de, de espectáculos y, y de gastronomía que hacía mucho tiempo que no se veía nos sorprendió también mucha gente eh, de países limítrofes a, a nuestro país, este, que están también aquí, eh, mucha gente del Uruguay, mucha gente de, de Chile, de Paraguay, que, que vemos patentes de los autos este, recorriendo las calles de la ciudad, así que eh, un verano que por ahora podemos decir gratificante para los que vivimos todo el año. Bien, bien, porque además estamos nos falta ni, ni hablar de los paradores, porque los paradores también están trabajando muy bien, sí. que tienen a veces también un pequeño escenario, que hay shows en vivo. Digo, eh, me parece que lo que marcás vos está haciendo, me parece, una de las temporadas históricas. Y falta todavía, ¿eh? Falta. Sí, falta. Eh, nos queda una semanita más. Pienso que el fin de semana que viene, ojalá acompañe el, el clima, uh -huh. eh, va a ser un cierre de enero... Eh, espectacular, hay, hay varios recitales y, y, y demás, y bueno, pienso que, que va a ser este, un cierre de enero espectacular. Después ya sabemos que cuando termina enero, eh, ya febrero viene más calmo porque la juventud ya se retira a preparar sus estudios, este, así que ya se empiezan a abocar a un año largo, arduo, que, que, que lo lleva... A, a, la, a los chicos que empiezan a preparar sus materias, así que pienso que ya febrero es más tranquilo, más familiar eh, pero con una concurrencia importante seguramente también, que va a tener este un alto porcentaje de reservas mm, Sí, Bien. la verdad es que lo que vimos este fin de semana, estamos viendo algunas imágenes de, de, de lo que fue la costa madre mía, lo que vos marcabas, eran hormiguitas en la playa, tremendo ¿eh? qué cantidad sí. de gente Sí, sí, por suerte sí, este, ya digo, eh, había un anuncio de, de fuertes tormentas, para primero para el viernes, después para el sábado, eso no sucedió, llovió un, un, muy poquito, la gente prácticamente no, no corrió de las playas como otros años, que se arman esas tormentas de verano sí. en la ciudad, y que, y que la gente corre despavorida de las playas y a la, a la media hora está para volver. Claro. claro. Sí, Pero sí, sí, cual. es verdad, son bien de verano esas tormentas, como marcabas. Sí, sí, así sí. que bueno... Qué linda eh, está Mar de Plata para ir, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, así que no pierdan oportunidad. Marzo, nosotros siempre le decimos, marzo es el, el mejor clima, y, y, y decir, venir en marzo la playa es toda para mí, porque hay poca gente. Claro. Eh, ir a un restaurante y no tener que hacer tantas colas para, para comer, porque realmente este ya no hay esa, esa masa de gente que... Y el clima es, en marzo siempre acompaña como para hacer un cierre de verano en lo que respecta al clima, muy, muy lindo, muy agradable. Perfecto. Jorge, te agradecemos muchísimo toda la información como siempre. Y bueno, me parece que vamos a hacer números y en cualquier momento y te sí. caemos ahí en Mar del Va, Plata. Vamos a tener mucha, que... gente, mucha gente de Tucumán está paseando acá. ¿eh? Realmente este hemos estado en lugares gastronómicos, hemos estado en, en muchos lugares. Muchas familias de Tucumán están acá en la ciudad, este, así que bueno, eh, el tucumano ha venido... ...creo que con la temperatura que estamos en Mar del Plata... ...no superando 25 grados y todo eso... ...ha venido a buscar un poco de fresco... Sí, ...acá sí, en la ciudad claro, de Mar del Plata... Sí, sí, ...así sí. Que, que bueno... ...en estos momentos en la ciudad... ...se está realizando una marcha muy importante... ...respecto a... ...de, de taxistas, ¿no? Uh -huh. ...y remiseros... ...con respecto a las aplicaciones... ...de que... ...que están este, realmente... Eh, el, ...para el municipio de Mar del Plata... ...son ilegales, pero... Eh, ...están permitiendo la publicidad... ...en distintos medios... ...en sí. distintas actividades de playas... ...con aviones... ...y entonces eh, los taxistas... ...y remiseros están viendo... ...que está ocurriendo como ha ocurrido... ...en otros lugares del país... ...con el apoyo de distintas federaciones... ...de taxistas y remises de, de, de distintos lugares del país... ...han venido a apoyar esta medida... ...hay un paro general en estos momentos... ...de taxis y remises, eso va a ser y causar un caos realmente... ...porque mucha gente se tiene que volver, tiene que ir a la terminal, a la, a la ferra automotora... Claro. ...no sí. va a conseguir transporte público eh, en toda la jornada de hoy... ...salvo que el municipio eh, llama, llame a los este, representantes de los taxis y remises... ...a una reunión en la cual este se pueda destrabar esto... ...porque realmente es preocupante... Para la fuente laboral No solo ahora en verano que puede haber Actividad para todos Pero cuando termina el verano Con estas aplicaciones se va a caer mucho La fuente laboral del transporte En la ciudad de Mar del Plata Ese gran problema de todo el país con respecto a este tema ¿eh? El tema de, de, las, de los que Transportan personas por aplicación Lo que sí te digo, lo que vos decías No van a conseguir taxis ni remises Pero sí seguramente los de las aplicaciones van a estar trabajando sí, Porque no y las regula a nadie claro exactamente bueno uh -huh. este eso es lo que se pide que este es un momento si si el municipio quiere hacer algo que bueno eh, las personas que lleguen transportadas por esas aplicaciones a, a, a sectores como la terminal el aeropuerto eh, pueden ser que en ese momento actúen y si no actúan bueno el paro según nos hablamos con gente del sector por ahora va a ser por tiempo indeterminado claro. Bueno, recordemos que en Mar del Plata eh, tanto como en otros lugares está prohibido 23.928 Mira, es el que prohíbe el servicio de transporte con vehículos sin habilitación municipal, porque ese es el sí. tema que esto transportan y no pagan nada eh, en cambio Si sí, no taxista, tienen un seguro para claro, el pasajero no ni, ni pagan este, ingresos brutos, no pagan no, sí. nada en el municipio este, acá los, los choferes están todos regulados este, con, con un blanqueo como corresponde tanto a los taxistas como a los remiseros. Así que realmente esta gente viene, prende la aplicación y comienza claro. a hacer la misma actividad sin dejarle una ganancia ni al municipio ni, y llevándose el dinero fuera del país encima, sí, o sea, porque también. estas aplicaciones trabajan, le sacan un 25% de lo recaudado al, al final de la jornada y creo que es este eh, eh, eh, no es grato para el sector de taxistas y remiseros, que creo que es justo el reclamo. Sí, tal cual, Jorge. Es así. Ojalá que se pueda hacer algo y resolver no solo en Mar de Plata, sino a nivel nacional, y empezar a regular este tipo de aplicaciones y que paguen lo que tengan que pagar si quieren formar parte de algo que ya está funcionando. Porque y también ahí es un tema, no regular el trabajo y, y hacerlo lo, lo, hacerlo bien, no no como a ir y transporto gente sin seguro, sin nada. Eh, sí, sin duda. Es es tremendo, pero bueno, es la realidad, digo, para aquellos que vayan a Mar del Plata y se van a encontrar con esta con este reclamo sí. de los taxistas y los remisieron Después, todo maravilloso, todo hermoso, todo lindo, a disfrutar Jorge, dentro de todo. Bueno, sí, sí, sí, vamos a seguir disfrutando de, de, de, del clima y principalmente darle la mejor hospitalidad a toda la gente que hace su esfuerzo en todo el país después de, de, de, de, de un año este, de mucho trabajo poder venir a disfrutar eh, un par de días a, a Mar del Plata este, para quienes vivimos todo el año acá nos pone muy feliz que, que lo puedan hacer y siempre decimos ojalá que les acompañe el clima para que puedan venir y disfrutar y, y hacerlo en familia es muy grato así que bueno, un abrazo grande eh, para Eva, para Carlos para toda la audiencia de, de la gente de Tucumán y así que realmente este, estaremos en contacto la semana próxima o si nos requiere alguna información de importancia estaremos saliendo cuando ustedes lo requieran. Jorge, muchísimas gracias y que tengas una gran jornada de martes. Igualmente para ustedes, un abrazo grande.